Bien traders, bienvenidos, bienvenidos. Vamos a hablar de la gestión de riesgo. El SP500 ya está haciendo su liberación al alza. Para los que siguen el canal de YouTube y van al canal de Telegram, ustedes ya saben que yo estoy subiendo el contenido ahí de las actualizaciones. Y bueno, vamos a empezar. Les voy a explicar de la manera más simple y más sencilla que pueda para la gestión de riesgos. ¿Listo? Es lo que vamos a hacer eh, el día de hoy. Les voy a traer la calculadora. Es importante que usted tenga un plan de trading. Si usted no tiene un plan de trading... Su negocio nunca va a tener resultados. Nunca es nunca. Si yo tengo una cuenta de, cinco, de 500 dólares por el 1%, son 5 dólares. Vamos a hacerla con un, una cuentica más grande que a mí me gusta. Vamos a hacerla con 1,000 dólares. Pero usted puede hacerlo con la cantidad que quiera. Entonces, por el 1% son 10 dólares. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona? Si yo voy a arriesgar el 1% de mi cuenta, que son, que son de $1,000, el 1%, lo voy a arriesgar en este trade. Entonces, yo voy a poner un stop loss. Digamos, este ejemplo acá del SP500. Ya saben, el análisis lo hice en la clase pasada. Les sugiero que después de que terminen esta valle se la vean, también que se agreguen al canal de Telegram. Entonces, si yo agrego acá, si yo arriesgo acá el 1%, puedo ir por el 5%. ¿Ya? ¿En, ¿En qué? En este Take Profit de aquí. Este sería el, ti, el primer Take Profit. Puedo poner un segundo Take Profit que puede ser en esta zona de aquí. Digamos que aquí ya sería el 8% en un solo trade. Hay que entender que si yo voy a arriesgar un poco de mi cuenta, tengo que entender en qué negocio lo estoy arriesgando y por qué lo estoy arriesgando. Como decía anteriormente, no es lo mismo que yo me meta aquí. Sí, que está lateralizado el precio. Yo ahorita les muestro a que yo me meta aquí ya en la liberación del precio donde está haciendo sus impulsos y retrocesos. El S&P 500 y el Nasdaq ya van, ya van a empezar a subir después de tanta caída. Ya la crisis se va a empezar a ver a consecuencia de la caída. Se va a ver todo este año. ¿Listo? Entonces... Si viene el 1% y yo me gano el 8%, digamos que saqué en el primer trade el 5% en este Take Profit. Hay que definir bien el Take Profit. Entonces, yo ya tengo el 5% positivo. Es importante que empiecen a entender esto antes de que quieran ingresar a la sala de trading en vivo. Quiero empezarles a cambiar la mentalidad y empezarlos a preparar para que cuando ustedes entren ya tengan idea de lo que estamos buscando. ¿Listo? Entonces, yo ya saqué el 5%. En el siguiente trade, no voy a arriesgar todo el 5%. Este es el error que cometen muchos traders. Esto también no se lo explican a usted muchos mentores, pero aquí estoy yo para explicárselo. Entonces, 5%. Voy a arriesgar solo el 1% otra vez. ¿Qué me da de esto? ¿Qué me da esto? Esto lo explico más a profundidad en la sala de trading, pero eso será más adelante. Todos los días voy a estar subiendo un video diario a YouTube, entonces suscríbete al canal, estate muy pendiente, estate muy pendiente porque voy a estar subiendo contenido de altísimo valor. Entonces suscríbete y comparte el video porque yo sé que hay muchos traders confundidos. Entonces, si tenemos el 5% y yo arriesgo solo el 1% en cada trade, en cada operación que tome, esto ya se trata más de gestión emocional, de mentalidad, que eso lo vamos a estar trabajando adentro de la sala de trading. Cada uno de ustedes les voy a dar coaching en vivo. Les voy a cambiar su mentalidad. Los, mi interés es acercarme a ustedes, ¿listo? Para que ustedes tengan resultados de una vez por todas y no explicarles más teorías ni cursos, sino ir de una vez a la práctica. Entonces, tengo el 1%, es decir, que tengo 5 trades de oportunidad para realizar. No puedo arriesgar el 5% porque no tendría una lógica de negocio. Si yo arriesgo el 5% en otra operación, fíjense muy bien, y la pierdo, ya anulo lo que había ganado. Y mi parte psicológica va a empezarse a cambiar, va a empezar a llegar a estados de depresión posiblemente, de autosaboteo, y ahí es donde mi trading se va a ir hacia abajo. Es importante entender esto. En cambio, si solo pierdo un trade del 1%, Después de haber ganado este 5%, tengo 5 trades más de oportunidad para realizar en la gráfica. Es imposible que la embarre 5 trades, porque dentro de la sala les voy a explicar, solo se coge un trade por día, solo un trade por día. Podemos poner dos operaciones en mismo par, pero diversificar ese 1%. ¿Listo? Entonces, fíjense lo lógico que es esto. Es importante saber qué está haciendo el mercado y predecir hacia dónde puede ir el mercado. Muchos traders te dicen que no se puede predecir el mercado y es porque ellos siguen con estrategias totalmente arcaicas y obsoletas, aquí ya nos basamos en la fractalidad, yo tengo mi herramienta de lira de alta frecuencia y sé cómo funcionan las noticias, eso ya lo hablé en el video pasado de las noticias, listo cómo operar las noticias, que muchos traders también te dicen que no operes las noticias porque les da miedo, ahí es dependiendo del contexto en el que se encuentre la estructura del mercado, pero bueno. Entonces, eso lo puedes ver en el video pasado. Entonces, si yo digamos perdí ese 1% del 5% que ya tenía ganado, listo, anulo ese 1%, tengo 4% más para trabajar. En el siguiente trade arriesgo otra vez el 1% y voy por el 5% por el 8%. Y disculpen mis dibujos, no soy muy bueno dibujando, pero ustedes yo sé que me están entendiendo. Cualquier duda o pregunta me la dejan saber aquí abajo. ¿Listo? Entonces, tenía el 4% positivo. Tenía el 4% positivo. bien lo simple que es. Se les estoy explicando. Muy simple. Esto es gestión de riesgos. Entonces... 4% Arriesgo el 1% otra vez en el siguiente trade Digamos que es aquí mismo Para no extenderme a otras gráficas Porque quiero que sigan el SP500 Ahorita va a subir mucho Puede dar gran rentabilidad Entonces, miren todo este movimiento que hizo acá el mercado Cuente usted los pips Esa es su tarea ¿Cuántos pips fueron aquí? ¿Cuántos días estuvo subiendo el par? Aquí estuvo subiendo obviamente por un día completo Todo este movimiento es por un día completo Y porque aquí también había una noticia Bueno, entonces Arriesgo ese 1% y gano otro 5%. Es decir, que el 5% más el 4% es el 9%. Ya llevo 9% de mi cuenta en rentabilidad. Esto es increíble. Esto es increíble. El que lo entiende puede lograr rentabilidades exponenciales. El que lo pone en práctica de manera muy disciplinada logra resultados exponenciales. Digamos que yo ya tengo este 9% y decido arriesgar en otra operación un 2%. Y la pierdo. Listo, la perdí. Es decir que ese 9% se baja al 7%. Fíjense muy bien. Y luego agarro otro trade y digo, listo. Como ya perdí ese 2%, solo voy a arriesgar el 1% en el siguiente trade. Porque ya no voy a arriesgar ese 2% también para bajarme a 5. No tendría lógica. Entonces, arriesgo este 1%, espero no estar yendo muy rápido. Cualquier cosa para en el video. Y lo van poniendo en práctica, lo van anotando en su agenda de trading. Y yo este 1% le saco otra vez otro 5%. Ese, es, ese 1% le sacamos el 5%. ¡Boom! ¿Por qué? Porque nosotros buscamos estos movimientos exponenciales. No nos metemos en las lateralizaciones. Para eso van a tener mis ojos en la sala de trading, para que yo lo filtre por ustedes. Así ustedes van a ir aprendiendo y van a ir teniendo resultados, que es lo importante. No la teoría porque ustedes ya están cansados de la teoría. Lo importante es ir a la práctica. Entonces ese 5% y tenía un 7% positivo ¿cuánto me da esto? ya tengo el 12% de mi cuenta en positivo 12% traders ¿qué negocio le da a usted el 12%? ningún negocio, es muy difícil pero también es difícil que usted no sea disciplinado y no siga la gestión de riesgo y su plan de trading estoy haciendo encuestas por Telegram y me sorprende Cómo la gente dice que no sigue su plan de trading o que nunca ha hecho un plan de trading. También puse otra opción de que si seguían el plan de trading rajatable y con disciplina y casi nadie votó que así era. Entonces ahí, está, ahí estamos viendo las repeticiones que se hacen en unos traders, en los traders que no tienen disciplina y que por eso siempre están perdiendo y perdiendo. Este 12% lo tengo positivo, listo. Ahora voy a arriesgar el 2% otra vez. Me voy a arriesgar por otra vez por el 2%. ¡Pum! Lo, pe lo pierdo. Listo. Quedo en el 10% positivo. Entonces voy a coger este 10% y ahora voy a arriesgar en otra operación el 1%. Listo. Voy a ir por el 1%. Voy a ir por el 5% en esta operación que estoy arriesgando el 1%. La gano. Perfecto. ¿Cuánto me queda? El 15%. En positivo, o sea, ya voy el 15%. Así es como se va escalando en gestión de riesgos. Pero para lograr esto tienes que saber que no tienes que participar en estas zonas del mercado. Miren el SP500 por cuatro, de, cuatro días acumulando. Miren aquí arriba por cuánto acumuló. Lo mismo, todas estas son manipulaciones del precio. Eso lo extiendo más en el canal de Telegram y más adelante en la sala de trading. ¿Listo? Entonces, es importante aprender a, a no meterme aquí. Muchos traders te van a decir, es imposible que tú logres predecir el mercado, es imposible que tú logres saber dónde va a manipular. Para eso yo tengo al ira de Alta Frecuencia, que es mi herramienta, y tengo la fractalidad del mercado, que es en lo que se basan los algoritmos de trading de alta frecuencia, que son los dueños de este negocio, que son los banqueros, son los fondos de inversión, etcétera. ¿Listo? Esta es la gestión de riesgo que tiene que ver, si ustedes lo buscan, con el interés compuesto. Aquí estamos hablando que la gestión de riesgo va de la mano con el interés compuesto. Pueden sacar la calculadora. Podemos buscar aquí en Google. Calculadora del interés compuesto. Calculadora del interés compuesto. Y ahí nos va a ir votando que si yo me gano el 15%, por ejemplo, capital inicial, 100 dólares. Digamos que esto no es anual, sino es mensual. ¿Listo? Entonces, digamos que me saco sobre el, el 10%. Que yo lo llevo haciendo años ya. Ustedes pueden ver mi cuenta auditada también en Telegram. Allá les muestro mi cuenta auditada día a día, cómo va avanzando. Llevo 7 meses con la cuenta auditada. Entonces, digamos que ahí vamos a calcular. Dice, a, adición anual, mmm, un año, digamos. Digamos en un año. Calcular. ¿Cuánto me estoy sacando? Fíjense lo que dice aquí. Más del 100% sobre la inversión. Esto es una locura. Esto es duplicar el capital. Y yo sé que muchos mentores te dicen que es imposible. Pero yo te lo muestro en el canal de Telegram. Te lo muestro con mi plan de trading. Te lo estoy mostrando ahorita. Ustedes pueden poner cualquier capital inicial acá. Que yo no recomiendo en mínimo 300 dólares por ahí. Vamos a calcular. El, sobre el 300% de la cuenta si tú no sigues esto a rajatabla obviamente no vas a tener resultados entonces traders no olviden agregarse al canal de Telegram y estén muy pendientes a la liberación aquí del precio este video estará subido lo más pronto posible. Recuerden que voy a estar subiendo una clase diaria aquí en YouTube. Un video diario para ustedes para que se vayan sintonizando con la fractalidad del precio. Para que tengan resultados exponenciales y para que vayan cambiando de mentalidad. Recuerden que en la sala de trading también voy a agregar coaching en vivo. No sé si eso lo había dicho, pero de una vez lo digo. Coaching en vivo, voy a trabajar contigo de la mano, por eso los cupos van a ser totalmente limitados, porque quiero darle valor a cada trader que ingrese a la sala de trading, no me interesa la cantidad, me interesa la calidad que yo le puedo brindar a cada uno de ustedes, entonces no olviden suscribirse al canal, compartir y nos vemos mañana mismo.